Las entidades financieras cumplen también una función social para el desarrollo del país. El Decreto 4.666 restituye el acceso al 100% de financiamiento de un crédito de vivienda de interés social, para que las familias tengan una vivienda propia. Son más de 89 mil familias que se beneficiaron y ahora cuentan con una vivienda propia. Los créditos suman un total de 4.244 millones de dólares al 31 de diciembre de 2021. Estamos reconstruyendo la economía, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para más información consulta a tu entidad financiera.